el día de hoy les tengo una nueva teoría, pues se trata de que hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Kaguya. Como bien les dije en el directo de hace unos días iba a traer una nueva teoría esta semana y aquí está. Pero les aviso que no voy a descuidar las otras teorías. Hoy sí, nada más voy a subir esa teoría, pero mañana tengo pensado subir dos o tres videos, así que estén pendientes al canal. Así que espero que les guste y la apoyen para continuar con esta teoría y poder subir las siguientes partes. Ya saben que entre más apoyo tenga la teoría, más rápido voy a subir la siguiente parte, así que dejen un buen comentario y un me gusta. Adiós más, no olviden compartirla con sus amigos y suscribirse si no lo han hecho, así como también activar la campanita para que te llegue la notificación cada que suba vídeo porque estos días voy a estar subiendo vídeo todos los días, así que estén pendientes al canal, también les recuerdo que en la descripción encontrarán algunas teorías que yo les recomiendo que vean, así como también los invito a que chequen todas las teorías del canal, y les recuerdo seguirme en mis redes sociales mi canal secundario en Facebook ya que ayer empecé a hacer directos oficialmente así que vayan a seguirme, los links están en la descripción, bueno, espero que tengan un Excelente día y ya sin más, comencemos Esta historia comienza justo después de la muerte de Madara Uchiha Sexo Negro se uniría a un Setsu Blanco Y a partir de ese momento este ayudaría a Obito a entrenar Y comenzaría a utilizarlo para que lo ayudara a cumplir su plan sin embargo sexo Negro sabía que muy pronto habría una reencarnación de Kaguya con la cual podría traer a la Kaguya real de regreso al mundo, así que este pensaba usar a Obito para capturar a su reencarnación de su madre para después traerla de regreso a la vida. El tiempo pasaría y llegaría el día del nacimiento de Naruto, Sexo Negro se daría cuenta que el bebé de Minato y Kusina sería el bebé que tanto tiempo había buscado, así que logra convencer a Obito de que vaya y capture al Kyuubi, pero también de que traiga al hijo del cuarto Hokage. Obito se sorprende demasiado al escuchar que también debía traer al bebé y pregunta por qué, a lo que Setsu Negro dice, ese bebé es muy importante para nuestro plan de convertir este mundo en un lugar mejor, no estaba seguro, hasta ahora, pero ese bebé es la reencarnación de Kaguya Otsutsuki, la madre del sabio de los seis caminos. Obito se sorprende al escuchar eso y dice, la madre del sabio de los seis caminos, eso significa que el sabio de los seis caminos existió, a lo que Setsu Negro dice, así es, él vivió hace muchos años, sin embargo él no fue un salvador como el mundo cree, él fue quien trajo la desgracia y las guerras a este mundo. En la era de Kaguya, todo era paz, todos vivían en armonía, Kaguya había creado un mundo perfecto, sin embargo con el paso del tiempo, sus hijos fueron tentados por el poder y eso los llevó a traicionar a su propia madre, desde ese momento el sabio de los seis caminos cambió la historia y desde ese momento el caos vino a este mundo. Obito estaba totalmente sorprendido al escuchar todo eso y dice: Pero quién rayos eres tú y cómo es que sabes todo eso? Pensé que eras una parte de Madara Uchiha, a lo que Setsu Negro dice: Me disculpo por no haberte dicho la verdad, Obito, pero tenía que mantenerme en secreto hasta que llegara el momento. Hace mucho tiempo pensé que Madara Uchiha era la reencarnación de Kaguya, con el paso del tiempo me di cuenta de que no era así, pero aún así decidí quedarme con él ya que él quería lo mismo que yo, quería lo mismo que tú Obito. Cambiar este mundo, crear uno nuevo donde no existe el odio ni la muerte, un mundo donde todo sea felicidad y todos logren cumplir sus sueños. Esa es la verdad, a lo que Obito dice, tienes razón eso es lo que quiero, ese es mi objetivo, sin embargo, antes de que continuemos tienes que responderme lo que te te pregunte, ¿quién rayos eres? ¿cómo sabes todo esto? A lo que Setsu dice, muy bien te lo diré, yo soy alguien muy antiguo, yo sé todo esto porque yo estuve ahí presente, yo soy el tercer hijo de Kaguya Otsutsuki, ella pudo darme vida en sus últimos momentos para que trajera la paz una vez más a este mundo, he vivido todo este tiempo esperando por ustedes para que me ayuden a cambiar este mundo, así que, ¿qué dices Obito, ahora que ya sabes la verdad sobre mí, ¿quieres continuar a mi lado? A lo que Obito dice, claro que quiero después de todo crear ese nuevo mundo es lo que más anhelo no me importa lo que pase ni lo que tenga que hacer traeremos ese mundo de paz una vez más luego de eso obito se da la vuelta y comienza a caminar sexo negro al ver esto se sorprende y dice a dónde vas a lo que obito dice tengo que capturar al QB y traer a un bebé Así Obito se marcha con hoja, mientras que Zetsu Blanco dice, parece ser que logro caer no es así, a lo que Zetsu Negro dice, así es, no hay duda de que Obito es un tonto y alguien muy fácil de manipular, después de todo lo que hemos hecho, no puedo dejar que se marche y ahora que cree todo lo que le dije, sin duda nos ayudará a cumplir nuestro verdadero plan, ahora solo tenemos que esperar, que muy pronto llegara nuestro momento. Por otro lado para Enkonoja todo terminaría siendo igual que en la historia original, Obito no lograría ninguno de sus objetivos y Naruto terminaría convirtiéndose en Jinchuriki del Kurama. Luego de eso Obito regresaría a su guarida con Setsu y este al ver cómo venía dice, que fue lo que pasó, a lo que Obito dice, ha sido un fracaso, no logré conseguirlo, estuve tan cerca, sin embargo el cuarto Hokage se interpuso en mis planes, al final terminó muriendo, pero no sin antes sellar al Kyuubi dentro de su propio hijo, para ese momento ya no podía hacer nada, pues había llegado el tercer Hokage junto con su escolta, a lo que Setsu Negro dice, de haberlo hecho. Probablemente hubieras muerto, qué bueno que no lo hiciste. Tú eres muy importante para este plan, Obito. Además, no fue un fracaso. Lograste deshacerte del cuarto Hokage, ahora ese niño estará solo. Tal vez por el momento sea muy difícil ir por él, pero en unos años, él será nuestro. Ahora tenemos otras cosas que hacer, Obito. Así que cura tus heridas y prepárate que pronto tenemos que partir. Ya después de eso, todo sería igual a la historia original, hasta que Naruto regresaría junto con el equipo 7 de la Tierra de las Olas, al llegar a la aldea, Naruto y los demás se irían a sus casas a descansar, pero para sorpresa de Naruto, este al llegar a su casa se encontraría una nota que decía, tú estás destinado para algo mucho más grande, yo puedo ayudarte a resolver todas las dudas que tienes, yo sé por qué estás solo, yo puedo ayudarte, soy alguien que te ha estado esperando por muchos años, pues como ya dije, tú tienes un destino muy grande, si quieres de qué hablo búscame en el bosque a la medianoche, atentamente, un amigo. Naruto quedaría totalmente sorprendido al leer la nota, y al principio pensaría que era una broma, pero con el pasar del tiempo, a este le daría, más y más curiosidad, tanto que a la medianoche Naruto iría al bosque tal y como decía en la nota. Ya una vez en el bosque Naruto comenzaría a caminar para buscar a la persona que le había dejado la nota, pero luego de un rato este no encontraría a nadie. Así que Naruto dice, como pude ser un tonto, era claro que era una broma, soy un idiota, pero en ese momento Naruto escucha una voz que dice, así que si viniste, estoy sorprendido, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de verte aquí. Naruto voltea y dice, ¿quién dijo eso?, ¿quién está ahí?, ¿fuiste tú quien me dejó esa nota en mi casa?, sal de donde quiera que estés, muéstrate, ¿quién eres?, pero en ese momento aparece delante de él un hombre con una máscara diciendo, mi nombre no importa por ahora, pero puedes decirme Toby. Sin embargo Naruto dice, ¿por qué mejor no me dices cuál es tu nombre?, ¿acaso tienes algo que esconder?, a lo que Toby dice, y si así fuera que, tengo mis razones para eso chico, además si supieras quién soy, estarías en un gran peligro, pero bueno... Bueno, no te he llamado para hablar de eso, más bien te estoy buscando por qué tú cambiarás al mundo, tú eres la esperanza, tú serás la salvación, tú serás quien traiga a la paz tú eres quien logrará hacer que las guerras se acaben, que no vuelvan a estar los niños solos, que todos los niños tengan a sus padres, Naruto queda totalmente sorprendido al escuchar eso y dice, ¿qué quieres decir con eso? como que yo lo puedo hacer? A lo que Toby dice, es un poco complicado, pero tengo información sobre la historia que nadie más posee, si vienes conmigo puedo mostrarte. Además también puedo darte las respuestas que ha estado buscando todo este tiempo, como por ejemplo, el por qué has estado solo, el que les pasó a tus padres, yo sé la verdad, Naruto, la verdad que te han estado ocultando en esta aldea, pues a ellos no les importa sacrificar a gente inocente como tú, así que que dices, Naruto, vendrás conmigo, a lo que este responde, es una oferta muy tentadora. La verdad es que son muchas cosas que quiero, además tengo mucha curiosidad sobre lo otro que dijiste de mi destino, sin embargo no sé cómo creerte, quien me asegura que me dices la verdad, además no puedo dejar a Sasuke y Sakura, a lo que Tobi dice, entiendo Naruto, pero date cuenta que entre más tiempo sigas aquí, puedes estar en peligro, probablemente la aldea tenga planes para usar el poder que tienes del Kyubi como un arma, pues eso es lo que hacen en otras aldeas. Naruto se sorprende al escuchar eso y dice, "No, eso no pasará, a pesar de que las personas me miran raro. Hay personas en las que puedo confiar como en Iruka-sensei, Kakashi-sensei, Sakura, el viejo Hokage e incluso Sasuke", pero Tobi dice, "¿En serio piensas eso? Parece que realmente no los conoces. Por si no lo sabías, Kakashi tiene fan de acabar el mismo con sus propias manos con sus compañeros créeme eso lo sé muy bien mientras que el tercer Hokage tiene muchos secretos naruto eso incluye la verdad tras lo sucedido con el clan uchiha así como ocultarte la verdad a ti sobre muchas cosas entiendo que te sea difícil confiar en mí pero ven conmigo una vez que me hayas escuchado podrás regresar a la aldea que dices pero naruto dice no lo sé necesito pensarlo esto es mucho a lo que toby dice está bien chico entonces nos vemos a Aquí el día de mañana a la misma hora, estaré esperando tu respuesta y ojalá que aceptes mi propuesta. Y en ese momento Toby desaparece. Naruto queda totalmente sorprendido al ver cómo desaparecía, y una vez que estaba solo, dice: Pero qué fue lo que hice, soy un grandísimo tonto, esta era mi oportunidad, maldición, qué debo hacer. Pero en ese momento gruñiría el estómago de Naruto, y después de eso, este dice: Rayos, muero de hambre, creo que iré a comer un poco de ramen y ya después pensaré en qué hacer